Bueno, pues la verdad es que tampoco tengo una, una definición como muy clara, ¿no? Sí que es verdad que es una palabra que la he escuchado como en muchos contextos, ¿no? Pensando en ello me vienen como dos ámbitos ¿no? en el que utilizar eh, eh, acompañar o, que, o acompañamiento. ¿no? Uno en el ámbito privado, en el personal, y el otro en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en, en los dos ámbitos hay algo en común, que para mí es algo, es una relación, o sea, es una relación que se establece entre dos, ¿no? Pero sí que es verdad que con unos objetivos diferentes. Yo hablo en el plano personal, en el que voy a acompañar, eh, quizás también porque es una palabra que se escucha mucho ¿no? De, desde todos los lados también. ¿no? Eh, acompañar a un amigo o una amiga a comprar algo, a acompañar a ir al médico, a acompañar, no sé, sea, me viene hasta acompañar en el sentimiento ¿no? cuando algo fallece. ¿no? Entonces está claro que es alguien que va con, con, o sea, una persona que va con otra persona. Entonces, para empezar, es como una, es una relación de dos, ¿no? Y, y bueno, y en relación, eso sería igual también en el tema personal, sería en el ámbito personal, pero sí es que es verdad que en el ámbito profesional también cabe esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo si me remito a lo que es la intervención, eh, para mí es eh, ir al lado, ¿no?, de, de una persona que ha demandado un, un servicio ¿Sí? Y el, el acompañarle, en, en este caso, sería eh, eh, pues bueno, trazar unas líneas de, de, de actuación junto con esa persona, o sea, que para mí sería algo pactado desde, desde, desde el principio. Eh, dentro de la intervención, acompañar en un proceso personal ¿no? y luego también eh, puede haber acompañamientos eh, pequeños, ¿no? de, pues eso, también para hacer diferentes gestiones. ¿no? por delimitar yo sí veo más un acompañamiento de procesos como algo más concreto y luego acompañamientos eh, más puntuales que puede ser pues acompañar desde hacer alguna gestión a sé a la MIDE, a donde la trabajadora asociada ¿no? y que todo eso creo que lleva porque no es solamente físicamente que vas en ese trayecto ahí a ir al estar hay una relación y sí si que es verdad que ahí se establece otro tipo de relación que la de dentro del, del, del espacio de la intervención propiamente dicha ¿no? Entonces, y yo también sí veo el tema del rol, ¿no? de, de, de, porque yo la diferencia también con el tema personal sí le veo que yo cuando estoy trabajando estoy haciendo un rol. Entonces también cada uno ese rol, cada una ese rol lo maneja de una manera diferente y se implica hasta lo que quiere, hasta lo que quiere no o hasta lo que se cree a veces conveniente para esa intervención. ¿no? Porque, y luego que no es lo mismo acompañar también incluso en la, en la intervención, ¿no? A procesos cortos también, ¿no? en un momento concreto, determinado, con personas autónomas, independientes, ¿no? que pueden necesitar un acompañamiento en un momento puntual de la vida ¿no? de, de esto, a otros a colectivos que necesitan igual un acompañamiento de, de por vida. ¿no? dependiendo del guión de vida, de las capacidades, de las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, me surgen como muchos, muchos tipos de acompañamientos. Entonces, hacer una definición en concreto me, me resulta complicado. Lo que sí eh, eh, diría que es es una relación, que hay una relación de por medio y que va a depender ese acompañamiento del objetivo de, de esa, de, de, de, de, de, del que se establece en esa relación, ¿no? Yo es que también en otro del acompañamiento veo como una cadena, eh, nosotras en concreto acompañamos a usuarias, a, mí, a nosotras nos acompaña digamos, una supervisora o una entidad, o no, es como, un, como una cadena, ¿no? es, como, es algo de conjunto esa de decir a mí. ¿no? Es que ahora me venían también lo de la música que también le he dado, ¿no? que es una compañera de música. En música el tema de los silencios pues, tiene mucha importancia ¿no? y hay una, band, una banda, bueno, una banda una, la orquesta suele haber un solista y el resto acompaña. ¿no? Pero hay durante mucho tiempo que el solista va, va, va solo ¿no? y la orquesta acaba. O sé sea que son, a nivel musical tiene un nombre, pero no, no me lo sé. Y entonces, bueno, también ¿no? cuando saberte retirar en una orquesta va todo a la una y lo, y lo dirigen. Claro, entra otro tercero, que es el que dirige. Que sería otro elemento, pero no sé si en este caso, yo qué sé. Pues mira, podría ser según en qué sitio, en la institución, ¿no? que es el que maneja eh, eh, el cotarro al final. ¿no? Es el, ¿Hasta cuándo? A veces decide la institución también, ¿hasta cuándo acompañar? O sea, hay un presupuesto y un presupuesto, entonces decide el final de, de la obra musical, ¿no? No sé. no sé. No Yo creo que antes también la gente que acompañaba tampoco era, estaba tan profesionalizado, por así decirlo, ¿no? Y eso antes lo hacía otro tipo de colectivos, ¿no? Lo hacía más bien, pues yo no sé, eh, gente pues, religiosa o, o gente voluntaria, que es verdad, que se, se ha profesionalizado. Esa parte y luego el tema a veces de que el acompañamiento igual a veces tampoco, yo lo que sí veo a veces es que ahora lo que se pide es también un acompañamiento como muy puntual, a veces, no, no tanto de un proceso largo, que hay personas que sí lo requieren, pero luego hay eh, cosas que se están demandando que yo veo que es un poco, pues que me sale a la carta. Eh, pues yo ahora pensando también en el colectivo nuestro, mujeres, que vienen pues simplemente porque quieren que, unos simplemente, o sea, dentro de todo el contexto en el que están, pues que quieren que se les haga solamente un acompañamiento jurídico, ¿no? Y no quieren que hacen un proceso personal, ¿no? Entonces, bueno, desde nosotras desde el programa y desde como otros programas, pues es que verdad que no es lo mismo acompañar para eso que en un proceso. Entonces yo sí creo que, que ahora se está demandando más algo como puntual, ¿no? yo creo que se está intentando también que no haya colectivos que no se queden sin ese sin ese acompañamiento, ¿no? Antes de llegar a los recursos se necesita también un trabajo previo con algunos colectivos, ¿no? Estoy pensando en la gente de calle, con, con, no sé, a mí me viene también incluso de mujeres con diferentes eh, pato, pato, con patología dual, ¿no? De toxicomanías, de enfermedad mental y tal, ¿no? que a veces que se siguen quedando fuera, ¿no? pero sí es, que es verdad que hay un intento porque se, se acompañe ahí también, ¿no? Eh, pues por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, a veces también para entrar en algún en qué recursos, por ejemplo, se, se, se requieren unos requisitos ¿no? que estén en tratamiento y tal, pero claro, eh, igual no están ahí todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues Que alguien pudiera hacer ese acompañamiento siempre y cuando ellas quieran, ¿no? pero sí que es verdad que se, a veces se les deja un poco de margen, no hay recursos, entonces hay intención por lo que se haga, pero siguen quedándose ahí. El atender más a la demanda, lo que te decía antes, que es un poco más a la carta, igual también en la carta va lo que añadías tú, ¿no? De, de atender más a la necesidad del otro y que el otro ahora tiene voz. Pues antes era parecía que llegaban los recursos y se marcaba, ¿no? Y escuchando también, pero yo creo que ahora sí se escucha más, eh, a, se escucha más a la persona que estás acompañando. Bueno, me sale lo de la carta, un poco, ¿no? Uh -huh. eh, teniendo en cuenta las dos partes de la carta del menú, ¿no? No sé. La, teniendo en cuenta la parte de, acompaña, de o sea, el acompañante y de acompañado, ¿no? Eh, yo creo que, que en la carta hay que hacerla desde los dos lados.